Hola, soy Javier Porta, cofundador y gerente de Loop. Loop es una empresa ecuatoriana con impacto social que fabrica y comercializa calzado y ropa outdoor con impacto social. Nuestro modelo de negocio se basa en dos divisiones a nivel de impacto social. Una es la productividad, el salario justo hacia los productores que tenemos nosotros, los artesanos de Tungurahua, aquí en Quito, que fabrican nuestros calzados y la otra es el modelo de negocio de Buy One, Help One, en el cual cada vez que compras un producto siempre sabes que vas a ayudar a alguien en Ecuador con bajos recursos. En el año 2018 y 2019 estamos ayudando y enfocándonos en las mujeres eh, de comunidades indígenas del Ecuador con bajos recursos a través de Loop4She. Según un estudio de la Universidad Javeriana, el 80% de las personas quieren comprar a una marca con impacto social, pero solo el 25% de estos ejecuta esa compra. Por lo tanto, nosotros somos esa solución de la desconfianza que tiene la gente al no poder comprar a una empresa con confiabilidad por el tema de la transparencia de sus donaciones o de sus campañas de impacto social y eso es por el motivo por el que nosotros nos hemos aliado con las Naciones Unidas para hacer nuestras donaciones. Este año estamos enfocándonos en el proyecto de Tandaya Warmis en San Juan, en Chimborazo donde unas señoras, unas mujeres, están cultivando mashua para realizar yogur de mashua a través de su taller de, de producción. Nosotros este año hemos abierto una tienda física y la escalabilidad para los siguientes años es crecer en tiendas, crecer al por mayor y crecer internacionalmente en el año 2021. Gracias a esta escalabilidad internacional y la consolidación del mercado ecuatoriano, en el año 2021 tenemos el objetivo de ser la marca en referencia de impacto social de calzado y moda outdoor del Ecuador. Con este proceso de exportación estaríamos duplicando las ventas en el año 2021, llegando más o menos a unos 250.000 dólares. Con esto significa que realmente la escalabilidad en el impacto social sería exponencial, por lo que estaríamos ayudando a potenciar la economía de muchísimas comunidades indígenas aquí en el Ecuador. Tenemos unos precios asequibles, unos diseños atractivos y una tecnología de alta calidad. Gracias, Carolina. gracias. a, ustedes, a ustedes. gracias. Gracias, Carolina. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. gracias. gracias.